Pues empezamos el curso, os recuerdo, haciéndonos conscientes de que eh, ya llevamos un camino hecho ¿no? y que durante ese camino, pues cuando lo evalúas, hay momentos en que encuentras incoherencias en, en lo que sabes, ¿no? Y que, pues tú estás en un proceso de ser sanador y puede que estés consiguiendo con los pacientes más de lo que consigues contigo. Incluso que haya pacientes que, que sean difíciles y digas ¿y aquí cómo me he tomado yo esto? ¿Bien? Entonces está claro como que haría falta algo más, ¿no? Un, algún elemento más que nos quedaba en el aire. Y el, el elemento que proponíamos eran las enseñanzas iniciáticas, ¿no? Y por tanto el curso lo planteábamos como eh, un curso para reactivar nuestra divinidad, porque eso es lo que nos propone... Eh, la visión iniciática. Somos seres divinos y estamos aquí para activar esta capacidad de creación. ¿bien? Por lo tanto, planteábamos un curso para, primero, reconocer nuestra existencia, somos divinos y por tanto podemos crear, pero tenemos que hacer conscientes nuestras faltas y nuestras obras para eliminarlas, para liberar todo eso, liberar esos patrones que traemos heredados y el brillo de la divinidad que empiece a activarse potentemente ¿no? y eso es lo que nos va a permitir crear y transformar la realidad vale, pues lo importante también es darnos cuenta de que o hacemos las prácticas sobre toda esa información que recibimos o no vamos a integrar, ¿Sí? nos vamos a quedar simplemente con el conocimiento la sabiduría solo la vamos a tener cuando empezamos a practicar y la maestría la logramos cuando reevaluamos esa práctica, cuando la hacemos nuestra y nos damos cuenta de nuevo de cuáles son las carencias, de cómo encaja, de qué coherencia tiene, qué falla, y escogemos de nuevo todo aquello que sea útil para nosotros. ¿Bien? Pues ese era el nivel, el, la intención del curso, que nos iba a llevar a una transformación completa, está claro, tanto física, mental como espiritual... Y la excusa para hacer todo ese cambio era ponernos el gran deseo. ¿Bien? Que como dice Rossi, no era por la importancia del deseo, sino por lo que íbamos a conseguir al perseguir ese deseo. ¿Bien? Porque el secreto de los pasos, ya lo teníamos, el secreto de los pasos es la emoción que está sosteniendo mis patrones. Si hay una emoción potente y coherente, creo instantáneamente. Pero si dentro de mí hay patrones que se oponen y hay patrones emocionalmente potentes, me divido y aparece el di Hablo de dos maneras, tengo dos voces, la voz interna y la voz de mi consciente. Y eso es lo que tengo que resolver para poder crear. ¿Mm? Y todo eso ocurre, lo vimos, porque cuando vamos eh, teniendo experiencias se producen traumas. Cuando una experiencia nos supera y nuestra psique en ese momento no puede procesar esa información, se produce como una congelación. ¿Mm? Y eso no solo tiene por qué ocurrir en nuestra vida, sino que lo podemos traer heredado. Y esa congelación se, se da a varios niveles. Por un lado se da a nivel eh, fisiológico, a nivel muscular. Por otro lado se da a nivel perceptual, lo que implica que o percibo de más, o puede que mis sensaciones se nublen, se apaguen. También tenemos una congelación emotiva, emocional, y eso va a afectar en nuestras relaciones, y una congelación cognitiva. Todo eso, al final, va generando disociaciones internas y se van creando como personajes internos. En el caso extremo serían pues, múltiples personalidades. Casos más suaves, pues tenemos los niños interiores, o el saboteador, o la víctima, o el verdugo. Cada uno de esos roles internos que se fijan en esos momentos de trauma. Y fijaros si es tan importante esa congelación, que la congelación cognitiva nos lleva a fijar los paradigmas con los que entendemos la no solo la cognitiva, porque la perceptual también crea una serie de filtros que nos impiden ver la realidad más aproximada a lo que es, sino que la percibimos a través de lo que nosotros suponemos que debe ser. Se crean los paradigmas y a partir de ahí estoy atrapado. Ya no soy Dios. Ya soy un sujeto de esas reglas, de las reglas de los paradigmas. Y eso es lo que tengo que romper. De hecho... El objeto de toda la iniciación es salir de los traumas, salir de los patrones, eliminar esos límites y, por lo tanto, poder crear todo lo nuevo. Y para poder hacer eso, lo que vieron los iniciados es que para poder salir del trauma muchas veces es necesario jugar con nuestra mente. Necesitamos ritos que lleven la mente más allá de lo que ella cree capaz. Necesitamos ritos que le permitan al cuerpo experimentar determinadas experiencias desde la seguridad de la mente. No necesitas tener la experiencia en el exterior cuando no estás preparado para ello, la puedes vivir internamente. Y para tu cerebro y para tu cuerpo eso es como si fuese real y tiene efectos reales. Y eso es lo que te permite superar el trauma sin ponerte en peligro al ir hacia afuera sin estar preparado. Primero lo vivo dentro, gracias al ritual. Y cuando lo logro, entonces todo se transforma. Y lo curioso es que cuando salga afuera a ponerme a prueba, no habrá nada por lo que ponerme a prueba. Porque si lo he resuelto todo, mi exterior es totalmente diferente. Y también descubríamos que, según los estudios psicológicos, lo único que realmente se ha comprobado que tiene una efectividad que se mantiene siempre, es imaginar el futuro perfecto. Proponerme deseos. Eso ayuda para cambiar los bloqueos y los traumas internos. ¿Sí? O sea que ahí se va enlazando esa sabiduría iniciática con el conocimiento específico occidental, ¿no? científico. Porque en el fondo, como nos dicen en biodescodificación, percibimos el mundo a través de nuestras células, es decir, de nuestras necesidades biológicas, es decir, de nuestras emociones no resueltas. Estamos totalmente limitados por los patrones que heredamos y que reforzamos en nuestra vida a través de las experiencias que tenemos. Bien. Entonces, necesito cambiar. Esa realidad. Y para cambiarlo, los iniciados nos dicen que tenemos que dominar tres mundos. Tenemos que dominar el mundo psíquico porque el mundo psíquico nos impone límites sobre qué es posible. Esos paradigmas que nos dicen qué está bien, qué está mal, qué puedo hacer, eh, qué economía puedo tener, qué relaciones puedo tener... Todo eso son ideas, son mitos, no son verdades, son ideas que se toman como ciertas y, la, y cuando mi mente las toma como ciertas, ahí pone su límite. Entonces necesito deshacerme de esos mitos y en muchos casos necesito crear uno nuevo para poder quitar el otro. Porque si quitar uno me deja desnudo, me deja en el vacío, en el miedo absoluto, no puedo avanzar. Entonces, los rituales me permiten hacer eso. Colocar otro en el lugar del que quiero eliminar. Y ahí doy un paso hacia adelante. Y al dar ese paso hacia adelante, ya puedo empezar el camino. Que de la otra manera, si lo hago las bravas, me bloquearía totalmente. Y eso nosotros lo vemos en las terapias. Cuando hay alguien con un trauma muy fuerte, no puedes ir directamente a por el trauma. Necesitas construir una red de seguridad alrededor. Necesitas darle la creencia de que es seguro el mundo y ahora puedes abandonar tu miedo. ¿Sí? Por otra parte, también necesitamos trabajar con el mundo energético, que es el que llamamos nosotros el mundo de las emociones. Las emociones son las que van a apoyar ese cambio mental. Y también ese cambio emocional permite que mi mente empiece a procesar la información de otra manera. Si yo estoy en el chakra corazón la energía que siento ahí me hace sentir de modo diferente y mis ideas son acordes a cómo me siento. Y por lo tanto, cuando entro en contacto con una persona desde mi chakra corazón, mi relación con ella va a ser totalmente diferente así si entro desde el chakra del miedo, del tercer chakra, por ejemplo. El chakra del poder que avasalla a los que tengo delante. ¿Bien? Tener conocimiento de cómo se mueven esas energías, esas emociones y cómo influyen en los demás, también me ayudan en el camino. Está claro que el objetivo final es deshacerme del patrón, es sacar todas esas energías y que queden equilibradas. Pero para poder avanzar desde el trauma, hay veces que tengo que jugar con ellas, tengo que permitir que estén ahí y jugar usando las que sean más efectivas en cada momento. Y todo eso lo tengo que hacer de tal manera que se refleje en el mundo real. El mundo real externo es el gran espejo, el que no me va a mentir cuando yo genere cambios internos. No puede ser que yo esté en paz y en el mundo real no me acepten, no me quieran. Esté solo. Si estoy en paz, estoy en amor incondicional. Todo el mundo quiere estar conmigo. Otra cosa es que confunda esa sensación con la sensación de entumecimiento, ese estado de congelación del trauma, que es tanto físico como emocional como cognitivo. Es decir, ni siquiera me doy cuenta de cómo está el resto del cuerpo. Y el cuerpo está acorazado para evitar sentir. Afecta a todos los niveles. Pero podemos aprender cómo ir desbloqueando cada uno de esos niveles. Una vez tenemos todo esto claro, pues hay que empezar a ponerlo en marcha. ¿Bien? El nivel mental se desbloquea a través de, eh, el proceso del proceso de la veritas. La veritas es una mentira, porque no coincide con la realidad que yo tengo en ese momento, que voy a hacer que sea verdad porque yo le doy el poder a esa idea y hago que al final se transforme ...en lo que ocurre en el mundo. ¿Bien? Cuando un artista crea algo nuevo... ...en un primer momento... ...eso que va a crear no existe. Luego es mentira. No existe. Pero él dice, sí, va a existir. Y pongo energía para que exista. Y empiezo a funcionar como si existiese. Le voy dando cada vez más energía... ...mi mente lo va integrando cada vez más como algo cierto... Y al final acaba apareciendo en el mundo. Y para mí esto es una de las partes que más eh, me ha iluminado dentro de esto de la iniciación. La parte de no hay verdades absolutas. La verdad es aquello a lo que tú das energía de tal manera que se transforma en una regla para el mundo y la cumple. Mi capacidad divina es eso. Coger cualquier cosa y hacer que al final sea verdad, se cumpla en el mundo. ¿Bien? Eso es una herramienta para ayudarme a desbloquear mi mente, para ayudarme a salir del paradigma. ¿Bien? Por otro lado, cada vez que intente algún cambio me voy a encontrar con saboteos internos, que es lo que llaman la esfinge ¿Por qué? Porque cada vez que genero un cambio, simbólicamente estoy muriendo a lo que era. Ya dejo de ser esa persona, sobre todo si he desarrollado esa sensación de identificación. Y por lo tanto me estoy traicionando y estoy muriendo. Y mi subconsciente, la parte del ego, la parte que se identifica con lo que es en ese momento, intenta oponerse. Y aparecen esos tres estados eh, de resistencia al cambio. El de la lucha hacia afuera, eh, la culpa es de los demás. Y la lucha interna, que puede ser el, bueno, justifico como estoy, no avanzamos, estamos aquí bien, no será el momento. ¿bien? Y luego está también la espera. El decir, bueno, a ver si cambia las cosas fuera y entonces aprovecho ese cambio fuera para avanzar yo. En el fondo, todo son excusas para quedarme impuesto. Para no cambiar. ¿no? Y no morir. ¿Os acordáis de, bueno, del ritual que hicimos en la arre? Que era el del sacrificio de uno mismo. Que sería una manera de hacer este paso. Es... Yo me lanzo a la pira y muero. Me sacrifico para que puedan hacer otra parte nueva de mí. Liberada de esas limitaciones que tiene esta parte antigua. Bien, entonces, todo este conocimiento se aplica a nivel global. Yo soy el dios del universo. No de un cachito que tenga aquí a mi alrededor donde genero mi magia. No, no. Yo soy el dios del universo. El universo entero es el que va a cumplir mis leyes. Si no parto desde esa idea, si pienso que el universo es más grande que yo, al final siempre va a haber alguien con más poder que yo. Alguien que me va a poder someter. Y por lo tanto estoy de nuevo limitado. Tengo que empezar en el máximo sin límite alguno, es el universo sigue lo que yo diga. Porque para salir del trauma tengo que romper todo lo que pueda, llevarlo los límites a, a desaparecer. ¿Bien? Luego nos contaban eh, los conocimientos iniciáticos que, cuando nosotros no tomamos esa divinidad, el universo tiende a fluir. Y lo material tiende a evolucionar. Siguen sus propias leyes. ¿bien? Pero importante, lo material tiende a evolucionar desde sí mismo. Lo material tiene el poder para evolucionar en sí. No es desde fuera que le dan el poder. Por tanto, nosotros como iniciados y parte de la materia... Nuestro objetivo es evolucionar más allá de lo que somos. Por tanto, tenemos que trascender esas leyes, entre comillas, externas, que nos dicen cómo tenemos que funcionar. E incluso las leyes internas que nos dicen cómo hemos de funcionar. Y eso lo haremos a través de la magia, la creación de la realidad. Siempre teniendo en cuenta que la magia siempre funciona. Si no funciona, es porque no nos estamos focalizando en lo que queremos o nos estamos enga dejando engañar por los patrones que nos limitan. ¿Sí? Y estos serían como los axiomas de los que tenemos que partir. Y los axiomas son verdades no demostradas. Pero las tomamos como verdades porque si no, no podemos avanzar. Somos dioses, no hay nadie por encima de nosotros. ¿Bien? Cada vez que liberamos patrones, evolucionamos y tenemos o generamos nuevas leyes para el universo, y la magia siempre funciona, mi capacidad divina siempre está ahí. El único problema es no dejarme engañar por mis propios patrones. Pues a partir de ahí fuimos aprendiendo que tenemos diferentes elementos para crear ese realidad. Como teníamos esos tres mundos. Pues tenemos que aprender a desbloquear los tres mundos. Primero tenemos el mundo de las ideas. Y por tanto necesitamos organizar, ordenar las ideas en un plan lógico que podamos seguir. Porque eso además nos va a dar confianza. Una vez tenemos esa confianza, esa energía, podemos empezar a emplearla y amplificarla a través de los rituales. Los... Eh, las construcciones metafísicas. Eso me ayuda a amplificar mis sensaciones, mi energía y por lo tanto le está dando más veracidad a mi plan. Y eso es lo único que necesito para que todo el universo empiece a generar las causalidades que me llevan al objetivo. ¿Bien? ¿Qué herramientas tenemos para manejar la energía? Pues tenemos... El trabajo con los mapas para identificar dónde nos atascamos, el trabajo con los chakras para utilizar la energía que más eh, nos sirva en cada momento. Tenemos el trabajo que conocemos más directamente como terapeutas, que es el del observador y el tiempo, es salirme de aquello que ocurrió para poder sanarlo, para poder vaciarlo energéticamente y que deje de ser el punto de origen de la línea de mi futuro. Y por lo tanto se cree otra línea diferente. Y lo que vimos al final es que la sexualidad sagrada es la manera de acumular la mayor energía que puede desarrollar el cuerpo humano. Y por tanto, esa energía poder dirigirla de una manera muchísimo más potente hacia nuestro objetivo. Miguel nos hacía... Cuando entrábamos en la parte de las plataformas, eh, una distinción muy importante. Lo mismo que nos decía al principio: nosotros podemos creer que el universo está por encima de nosotros y entonces nos limitamos. También, cuando nosotros elegimos una plataforma que es un paradigma con respecto a que me sirve a mí para avanzar, podemos tomar un paradigma que tenga una serie de reglas fijas. O un paradigma que sea, eh, como él llama, auto-ejecutable. Es decir, que nosotros vayamos programando cosas y ellas van funcionando solas para ayudarnos en nuestro proceso. Si somos unos eh, controladores natos, queremos estar en, supervisando cada uno de los pasos. y recargando nuestros objetos todos los días para que sepan cuál es el, el destino. Si en vez de eso nosotros lo que generamos es una plataforma auto ejecutable, nosotros programamos una vez, nos olvidamos de esa parte y eso sigue solo. Con lo que no desperdiciamos energía en intentar controlar, sino que ya la plataforma nos ayuda. Hemos puesto la energía en que eso ocurra. Bien, después vimos cómo organizaban eh, o cómo aplicaban el mundo desde esa plataforma andina. Y el mundo lo dividían en tres, que parece un reflejo ¿no? de esos otros tres mundos, mental, energético y material, eh, que teníamos que aprender a, a gestionar, a manejar, a controlar para crear. Esto sería como una versión más alegórica. Tenemos el mundo del cielo, que sería el mundo de las ideas. Tenemos el mundo del infierno, el upacha, que sería el mundo de esas emociones bloqueadas. Y tenemos el mundo material, donde tenemos que juntar esas dos partes, el cielo y el infierno, para que aparezca la realidad que queramos, el paraíso. Al final todo funciona como fractales. Estamos en un sistema complejo y, por lo tanto, lo que ocurre en un nivel se repite en niveles superiores. Luego, lo que ocurre en un ser humano también ocurre en un planeta o en el mundo entero, en el universo. ¿Sí? Para dejarnos más claros los puntos importantes que debemos tener en cuenta para crear realidad los eh, queros utilizan sus códigos andinos. ¿bien? Y al final esos códigos veíamos que nos explicaban al algunas cosas muy claramente. Primero, somos divinidad, somos parte del todo, pero nosotros creamos todo. ¿Bien? Y por tanto, si yo doy existencia a las cosas, las hago parte de mí y, por lo tanto, las puedo transformar. Si las aparto de mí, les estoy dando una entidad externa y ya no son afectables por mí. Las he convertido en otras divinidades que van a tener poder sobre mí. Si yo las reconozco como parte de mí, entonces soy yo el que decide cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Y este... Es la pelea que hemos tenido, por ejemplo, en estos meses, ¿no? El estarnos quejando de lo que está afuera es darle poder, es como separarlo de mí. Tú no eres parte de mí, que por lo tanto me cuesta más generar el campo. No existe bien ni mal. Todos son mitos y a esos mitos se les responde dándoles funcionalidad. Y esto es una parte también muy impactante. Nos están diciendo que no existe el bien y el mal, que todos son creencias que hemos generado en algún momento. Y nuestra mente, como está dentro de esas creencias, lo primero que va a decir es ¡Ay! Y si yo voy y mato a alguien, ¿cómo que no está bien o no está mal? Vale. Importante. Dentro de un mito, o estar dentro de un mito, nos obliga a determinadas cosas. Luego, si yo estoy dentro del mito del bien y el mal, tendrán que existir cosas que estén bien y cosas que estén mal. Si rompo el mito y salgo de él, ya no tiene sentido el que se hagan cosas malas o cosas buenas. Lo que haces está acorde con tu mito. Y si tu mito es el equilibrio, no hay conflicto. Es decir, si en mí sí que no hay ese conflicto entre el bien y el mal, todas mis acciones son equilibradas. Muy difícil de entender cuando nosotros estamos dentro de ese mito totalmente porque nuestra sociedad se basa en, ese, en esa lucha del bien contra el mal. Por tanto, eso en el fondo es un trauma. ¿Cómo resuelven los quiero, ese trauma, dándole una funcionalidad a todo lo que ocurre, transformándolas en algo positivo. Aunque sea malo, según el mito, si yo le doy una funcionalidad positiva, lo desbloqueo dentro de mí y me permito soltar el trauma. Aunque recibí palizas de pequeño, eso me ha servido para hacerme consciente de cómo es el universo de que yo soy un dios. Si no me hubiese pasado eso, no hubiese llegado a este punto. Esa, esa explicación, ese darle función, es lo que me ayudaría a poder acceder a la información que quedó bloqueada en el trauma con esas palizas y poder vaciarla. Si no me acerco desde ese estado positivo, mi cuerpo se bloquea, mi mente se bloquea y no puedo liberar. El Hoponopono lo que te haría es darte la funcionalidad de yo soy un dios y he querido vivir esto para tener una experiencia. Esa es la única no funcionalidad que necesita el Hoponopono. Al ponerte en ese punto engloba todo. Todo lo que ha ocurrido es para tener experiencias, yo como dios. Ya está. Y ahora desde ese punto, claro, ya puedo abrirme a, a, a todas las culpas, a todas las sensaciones que hayan venido. Porque lo he creado yo, no está por encima de mí, no es algo que me pueda hacer daño. Y claro, desde ese, esa visión, si no me hace daño, pues entonces me puedo abrir. Me puedo abrir y puedo soltar. O sea que es un, una, utilizar esta herramienta, pero de una manera muy específica y muy, muy eficaz muy inteligente. Una vez entendemos que no existe ni bien ni mal, por tanto... Todas las faltas son programas subconscientes que debo subir. Debo deshacerme de ellos. Eliminar el mito que sostiene. Pero nosotros identificamos que hay eh, cosas que son similares y cosas que son diferentes. Si yo quiero evolucionar, siempre necesito lo diferente. Lo necesito para integrar con lo que ya conozco y que pueda surgir algo nuevo. Cuando integro dos axiomas, puedo obtener muchísimas más posibilidades. Si me quedo solo con lo que conozco o solo con lo diferente, estoy excluyendo toda esa parte del mapa que me daría el unir las dos piedras. Así que el juego siempre está ahí, en ir buscando eso diferente, o en ir buscando eso común que no tengo integrado. Y al integrar, permito que aparezca una nueva realidad. ¿Qué herramienta podemos utilizar para transformar todos esos mitos? Los rituales. Hoy, por ejemplo, estuvimos, eh, Gustavo y yo, haciendo un ritual de, de hipnosis erisionera que me contó, que en lo que se basaba era en ser consciente de dónde crea tu cerebro una imagen de algo que es verdadero nos acordáis de los movimientos de ojos, ¿no? Donde cuando tenías que recordar, cuando tenías que imaginar? Vale, pues también hay una posición en la que tus ojos colocan lo que es cierto, lo que es verdad. Luego, si yo coloco ahí también lo que quiero que sea verdad, está anclándose la sensación de certeza. Y por lo tanto, con ese tipo de ritual, yo puedo conseguir que los mitos que quiero integrar, nuevos vayan ganando esas veritas, esa sensación de mí. y si se lo integro a mi mente, mi mente va a desarrollar toda la realidad a partir de esas. Bien pues todo esto lo potenciamos a través de la emoción que logramos en nuevas experiencias. Y también aprendíamos que el deseo es una energía, que podemos dirigir hacia donde queramos. Nosotros podemos aprender a manejar nuestro, nuestras, nuestros sentimientos hacia los demás. Si aprendemos a manejar esas energías, pues está claro que nuestras negociaciones con los demás van a ser mucho más fáciles, e incluidas las partes de nosotros que se puedan oponer a nuestros deseos. ¿No? También es importante... Que deseemos nuestro deseo. Y no es redundancia, porque una parte es el deseo, eso que yo quiero, y otra parte es la energía que estoy poniendo que me lleva hacia ella Si no muevo energía y, me, y estoy deseando desde un estado de trauma, me voy a bloquear muy rápido. Necesito mucha energía para sobreponerme a la parálisis. O sea que también hay determinados rituales en los que necesito acumular esa energía para avanzar, para motivarme. Todo depende de dónde parte yo, desde dónde. También, cuanta más energía empleemos, nos va a ir pasando como a Paloma. Más crédito vamos obteniendo porque vamos consiguiendo más fácilmente los resultados. Una vez conseguimos los resultados y ya nos resulta sencillo, podemos empezar a quitar detalles, podemos empezar a quitar folclore, porque sabemos que lo podemos conseguir. No nos tenemos que convencer de nada, está ahí nuestro poder. Y vamos eliminando poco a poco la necesidad de elementos en los rituales o incluso llegamos hasta el punto de no necesitar rituales. Ponemos nuestra intención en algo... Y eso ya nos permitiría focalizarnos y conseguir el objetivo. Pero hasta entonces es importante hacer el teatro y creernos en teatro. Para obtener la energía que necesitamos y avanzar. Si nos movemos desde ese parálisis, pues según la vayamos deshaciendo nos resultará mucho más fácil el movimiento. Pero en primeras etapas sí que vamos a necesitar mover energía. Esa energía también la podemos utilizar para dar valor a lo que conseguimos. Y si damos valor a lo que conseguimos, ganamos crédito. Y si ganamos crédito, nos resulta más fácil crear y poner en los objetivos. Y nos ilusionan más porque sabemos que podemos llegar a ello. Ya no hay frustración. La frustración se va debilitando. Y todo esto lo podemos complementar con ese vaciado energético del pasado. Esas anclas que mantienen los patrones, podemos deshacernos de ellas para conseguir nuevos futuros. Combinando todas estas herramientas, tenemos todas las posibilidades de crear la realidad que deseemos. Y todas estas herramientas, en el fondo, están trabajando en un cuerpo traumatizado. Esa es la clave. No generamos realidad porque realmente somos seres traumatizados desde que nacemos, traemos toda esa información en nosotros. Y esa sería otra historia, de dónde viene el trauma de la humanidad. Muy bien, vale, pues sabiendo que partimos de ese estado de trauma, pues entonces vamos a tener a un saboteador interno trabajando continuamente. Y tendremos que autoevaluarnos cada cierto tiempo para identificar si nos estamos desviando del camino o si los estamos guiando correctamente. ¿Bien? Siempre tendremos que estar dándonos cuenta de: ¿realmente soy yo el que está pidiendo el deseo? ¿O es mi patrón? ¿Es mi carencia? ¿Me estoy moviendo desde el miedo? ¿O me estoy moviendo desde el deseo de crear algo nuevo, de evolucionar? ¿No? ¿Quiero que la realidad que vivimos ahora cambie por miedo a las consecuencias de no hacer nada? ¿O quiero que la realidad que vivimos ahora cambie? Porque si cambia puede ser increíble las experiencias que podremos llegar a tener. Otra parte es... Vale, tengo claro que es mi deseo, pero ¿estoy considerando a los demás como algo separado de mí? ¿Son ellos los que se oponen a mí? ¿Son ellos los culpables? ¿He identificado cuáles son los patrones que me bloquean? ¿Tengo algún patrón, por ejemplo, de autosabotaje, porque no puedo eh, triunfar en la vida o disfrutar de cosas buenas? Puede ser que tenga un deseo coherente, pero si esos patrones también están funcionando, según me vaya aproximando, las cosas se ponen cada vez más complicadas. ¿Sí? Y el punto más importante, si no me identifico en ninguno de esos puntos anteriores, entonces tengo un problema gordo, porque tengo la ignorancia absoluta, no me doy cuenta de lo que ella en mí. Recordamos, si la magia no funciona es porque hay algo en nosotros que no estamos haciendo bien. Y si no lo identifico, pues entonces tendré que recurrir a alguien más para que me apunte y me diga, pues aquí. trampas que no debemos considerar fundamentalmente es el cómo hacerlo cómo se basa en los paradigmas, en los mitos, que son los que nos generan los problemas. Luego, intentar resolver un problema desde los mitos que lo crean es complicado. El proceso se basa en hacerme saltar los patrones que mantienen mis mitos. Una vez salten, los cómo aparecen solos. Desde dentro del problema, no hay solución. Y como los iniciáticos son muy conscientes de que nuestro cerebro es jorobado y vamos a estar perdidos muchas veces, pues nos dan mapas para que nos encontremos. Y digamos, a ver, ¿qué es lo que te bloquea? Y nos ofrecen diferentes mapas porque hay diferentes energías, diferentes patrones porque pues, pueden estar en conflicto. ¿no? Tenemos el mapa de avance hacia un deseo con los cuadrantes imposible, inicio imposible, todos o ninguno y crecimiento. Tenemos el mapa, por ejemplo, para las relaciones con la sexualidad, la conciencia, el valor, el amor. ¿sí? Y con esos mapas podemos jugar, hacernos conscientes de cuál es nuestro bloqueo de una manera. Eh, dirigida O podemos jugar con, con el oráculo Podemos tirar objetos Podemos usar el péndulo Podemos usar cualquier técnica energética que, que conozcamos Para identificar dónde estamos Y qué es lo que necesitamos emplear Para poder salir de ahí O resolver Muy bien Bueno Bueno Toda esta parte del observador nos suena mucho porque es el proceso que nosotros llevamos en, todo, en toda esa nación. Tenemos que ser capaces de observar desde fuera para lograr esos cambios. Una de las informaciones que nos añaden es, son los niveles de consciencia. En el nivel 3 ya podemos observar. Sería el nivel al que, en el que estamos trabajando normalmente dentro de las terapias. Observando esas reacciones emocionales, esos patrones para poder darle salida. Pero hay otro nivel superior a todo eso, ¿sí? al que llegas cuando ya integras que eres capaz de crear realidad cuando tienes crédito. Entonces ya no solo observas, sino que ya proyectas y modificas. Y todo eso, subir de nivel, lo vamos logrando según los patrones. Incluso puede haber patrones que nos dicen que esos niveles no existen o que no son posibles de lograr. Entonces tendremos que buscar dentro de esta línea del tiempo cuándo se instauró ese programa. Y ya conocemos las herramientas, nuestra línea del tiempo, con los antepasados, el transgeneracional, todo lo que necesitemos para resolver estos problemas. ¿Bien? Esta parte es como la más clara para nosotros ¿no? como os decía antes tenemos que aprender a manejar las energías porque como partimos desde un estado muy jorobado que es el de trauma la resistencia a avanzar la resistencia al cambio va a ser muy fuerte por lo tanto nosotros también necesitamos mucha energía para ponernos en marcha porque si no estaremos todo el rato atascados, todo el rato diciendo me voy a poner, ay, no tengo energía es que no me apetece hablar, no quiero, o encuentro algo que me distrae. ¿bien? Todo este trabajo con la energía es el que me puede ayudar precisamente en esos momentos. ¿sí? Aprender cómo eh, activar la energía interna, como puede ser la de los chakras, ¿sí? Y eh, mediante rituales, programar objetos para que esa energía se mantenga uh, ajustada a un objetivo potenciando nuestro deseo, desbloqueando determinadas cosas, es algo que nos va a ayudar mucho en el proceso de avance. ¿Bien? Y es algo que tenemos que practicar también mucho, porque de primeras simplemente sentir un chakra y decir, vale, pues este chupi va a estar enlazado y va a hacer que a partir de ahora sea más amoroso. Bueno, si no tienes crédito, si no te lo crees, va a ser difícil que funcione. Luego, lo mismo tienes que hacer muchos rituales y diferentes para que alguno de ellos, con el que estés menos bloqueado, tenga un resultado increíble. Y a partir de ahí ganes un crédito que puedas utilizar en otros rituales. Y poco a poco todo se potencia y funciona mucho mejor. Así que a ponernos al teatro, porque es lo que necesitamos para seguir avanzando. Y por último, llegamos a cerrar el círculo. ¿Qué sería de la vida si no tenemos buenas relaciones? Y sobre todo relaciones de pareja. Pues lo que tenemos que integrar es que los iniciados creamos la perfección en nuestras relaciones. Porque si no, serían aburridas y no le pondríamos y además sentiríamos como, ¿y qué mérito tiene esto? ¿Cuánto mola empezar una relación y decir con este con esta voy a tener la pareja perfecta? Porque lo voy a crear yo ¿Mm? Eso sí que mueve ahí a decir Oye, fíjate a quién tengo al lado, ¿eh? porque yo lo valgo. Bien, y para eso tenemos que darnos cuenta de que la pareja va a ser nuestro espejo perfecto. Luego de todo lo que nos quejamos en la pareja, es porque ella nos está haciendo el favor de decirnos dónde están nuestros patrones ataques Pero también los iniciados nos dan las herramientas de cambio. ¿Cómo podemos ir avanzando? Bien, lo primero que necesitamos es un proyecto común. Algo que nos una. Porque si no hay nada que nos una, pues a los primeros problemas habrá pocas ganas de seguir. Bien, si tenemos un proyecto común, eso nos ayuda a superar los primeros obstáculos. A partir de ahí la sexualidad bien, va a hacer mucho por unirnos. Si eso mueve energía, nos hace disfrutar, sentir placer, es algo que va a generar anclajes positivos que atraigan. Poder de atracción se va a empezar también a activar en ese punto. Si además yo voy poniendo conciencia y me voy dando cuenta de todas las cosas que me devuelve el espejo de mi pareja mi proceso de cambio será mucho mejor. Y cuando me dé cuenta de todo lo que estoy avanzando gracias al espejo que esa pareja está haciendo para mí, la valoraré. Diré, gracias a ti estoy consiguiendo todo esto. Y eso abrirá el amor, es decir, la conexión que lleva al crecimiento. la os de adelantado que es básico que en las relaciones haya objetivos comunes y pueden ser muchos y algunos pueden ser muy tontos. No necesitamos tener objetivos eh, universales, ¿eh? podemos ir creciendo poco a poco y plantearnos nuevos objetivos comunes cada cierto tiempo, pero eh, el gran regalo que tiene... La pareja la pareja sagrada es el acto sexual, que al ritualizarlo estamos obteniendo toda la energía que necesitamos para lograr el objetivo que nos propongamos. Incluso dentro del propio acto sexual está la energía para la sanación del bloqueo de la sexualidad y que el, mi potencial se vaya expandiendo cada vez más. Bien, bueno, pues este sería el resumen de lo que hemos visto en el curso. Bien, como hemos visto, es, para mí es completísimo, porque es ver cuál es el origen de los problemas que tenemos, de esos traumas heredados y cómo se resuelven. Para ello necesitas jugar con tu mente, necesitas jugar con tus emociones. Y una vez aprendes a hacerlo, el proceso... Lo que tiene es recompensa tras recompensa tras recompensa. O sea, aquí dan muchas ganas de jugar. Y al final, eso es la vida, ¿no? Venir aquí a jugar. Muy bien, pues... Ahora sí que sí, final de curso...